Quizás hayas oído en más de una ocasión ese lema de las manifestaciones que dice obreros, si no luchas, nadie te escucha». Y podrás haber pensado «¡Qué bonito lema!», pero es algo más que un lema. Es una verdad histórica sin vuelta de hoja. Los trabajadores y las trabajadoras, todos los avances sociales que hemos conseguido lo hemos ganado gracias precisamente a nuestra lucha. Nada se nos ha regalado. Muchas vidas se han tenido que perder para que hoy nosotros podamos disfrutar de los derechos que tenemos. Y el instrumento fundamental en esa lucha es precisamente el sindicato. Trabajador, trabajadora, el próximo 1 de mayo cuelgues de tu balcón una bandera que sea un grito de rebeldía. Y por eso yo también digo, este grito de rebeldía que es, viva la clase obrera, viva la CNT.